Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí Hablando con Jesús Podcast Otro tema maravilloso hoy que nos trae el Señor, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey un tema que el Señor no ha traído esta semana, este fin de semana, este domingo, al momento que tú nos veas en directo, en diferido, es, se ha titulado ¿Me voy de la iglesia? Aquellas personas no, ya me harté, me voy para esta iglesia, me voy para otra, mejor dicho, parecen como eh, pajaritos yendo del árbol en árbol. El árbol, el árbol Entonces, pero el Señor te trae una palabra hoy para que la compartas, le dé siempre la gloria y la honra al Señor. Recuerda que el Señor Dios te ama, Dios te ama grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre de la Gloria, comenzamos un nuevo año aquí en Creceros en la Gloria Radio, también Fundación, todo, Tenemos, vamos a tener invitados y bueno, vamos, mejor dicho, venimos con todo en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos y hoy con un tema maravilloso, una vez más, me voy de la iglesia, aquellas personas que dicen estoy triste por muchas cosas en la iglesia, a la que pertenezco y ando buscando una mejor Muchas personas eh, están diciendo esto uh, Entonces, ¿te gustaría tener información sobre algunas iglesias? Tú dirás, ¡claro que sí! Bueno, te voy a dar diferentes informaciones sobre diferentes iglesias Quédate atento, no cambies... Eh, como dicen en el canal no vayas a parar el video o la emisión Si estamos eh, cuando está, nos estás viendo en directo o si nos estás viendo en diferido no la vayas a parar Te vamos a dar alguna información de algunas iglesias y ahí vas a tomar la decisión Tú tomas la decisión por cuál iglesia irte y al final el Señor como siempre dando, nos das él nos habla a lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas para ser este de la gloria. Te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sa sabemos que tú nos amas grandemente, que tú eres nuestro proveedor, ayudador, Señor. Perdónanos por todo lo que hemos hecho durante la semana, dicho, hecho, pensado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero hoy con una palabra que tú nos traes para lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas. Aquí en Cristianos en la Gloria Radio siempre dándole la gloria y la honra, y el poder a nuestro amado Señor. Siempre dale esa gloria, siempre dale esa honra a, a nuestro amado Señor En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Padre de la Gloria Te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús Amado Señor, poderoso Rey Hoy con un tema que el, el Señor vamos a comenzar La iglesia de Corintio Esta es la primera iglesia que el Señor nos va a llevar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche En el momento que tú nos estés viendo en vivo o en diferido estamos en directo aquí por uh, nuestro, can uh, nuestro canal de youtube también en facebook live y también en cristianos en la gloria radio para siempre darle la gloria la honra y el poder a nuestro rey bueno y eh, mira que en la iglesia de clorincio es una iglesia que hay grupo mira como siempre yo siempre tomando los apuntes que nos da el Espíritu Santo, porque yo no me acredito de nada. Nada me voy a acreditar. El día que yo leí le, siempre le digo al Señor, el día que me acredite de algo, Señor, apártame y comienza a moldearme más y retórname, Señor Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia de Corintio hay grupos, están divididos en Cristo Jesús. Mira que nos lleva a la primera, primera de Corintios. 1.12, mira lo que nos dice 1 Corintios 1.12 uh, Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos Y yo de, de, de Cefas y yo de Cristo Hoy vemos muchas iglesias, uh, mis hermanos de cristianos en la Gloria, querido oyente Hermanos, no, que yo voy con el hermano este No, que yo voy con el pastor, con el líder, que no sé qué Pero saber que al final de los tiempos Nosotros vamos a qué vamos a estar con Cristo Jesús, no con el pastor no con el líder que me caía, que me caía bien y el, y el hermano que me caía mal. Si tú realmente quieres dar frutos, en mi hermano de Cristo en la gloria, querido oyente, debe haber una iglesia unida. Allá en, el, en la eternidad, basado en, basado en la Biblia, no va a haber una iglesia en la esquina, otra iglesia en la otra, otro atrás, otro adelante, no. Todos vamos a estar unidos, eh, en el nombre poderoso de Jesucristo él es, no, él, es, él es todo para nosotros en el nombre de Jesús Y por eso siempre le doy la gloria y la honra a nuestro amado Señor Hay demasiados celos en esta iglesia de Corintios Muchos celos eh, Contiendas y disensiones Y por eso el Señor en esta, en esta iglesia Cuando me daba el Espíritu Santo Estos apuntes en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, miren lo que nos dice aquellos que toman apuntes, bienvenidos, escrudiña eh, más profu uh, profundamente cuando termine la emisión. Y di, ¿será que me, me están hablando de la verdad? Claro que sí, pero profundízala más en el nombre poderoso de Jesús. Eh, Hay esos celos. Y miren lo que nos dice 1 Corintios 3, 3, porque aún sois carnales, nos está diciendo Dios. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, andáis como hombres. Miran lo que nos está diciendo el Señor. Esos celos, esas contiendas entre las, en la misma iglesia, te hace ver como un carnal ante los ojos del Señor. Entonces, en la primera iglesia que estamos diciendo, ¿Quieres ir a esa iglesia? Decisión tuya, pero el Señor está diciendo, si tú quieres ir a la iglesia de Corintios, vas a ser un carnal, porque va a haber ah, contiendas, disensiones, celos. Tienes una persona de esas, si te identificas, um, hay un problema ahí. Tienes que, una vez más, como lo hemos dicho aquí en Hablando con Jesús Podcast, tienes que auto tienes que mirarte, tienes que realmente examinarte qué está pasando en tu vida. Y es por eso que el Señor también nos habla en que, eh, en, que en esta iglesia, en primer, mira que nos lleva el, Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a 1 Corintios capítulo 5 a versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vemos hoy en día, hoy en día, mis hermanos de Cristo, en la gloria, y vemos... Muchas iglesias que la gente va a buscar, mejor dicho, eh, mujer, eh, eh, esposo o esposa a una iglesia. Y va a quitarle la esposa o el esposo a la hermana o al hermano. Y es por eso que el Señor nos está hablando en esta primera iglesia de Corintios. Tú te identificas, tu iglesia se identifica con esta iglesia. Tú dirás, mi hermano, sí. Entonces, Corre por tu vida, corre por tu alma Porque el Señor te está diciendo Si hay eso ahí mm -mm, Nada que ver Y algunas uh, Algunas iglesias se ven Se ven, se ven, se ven esto Y mira que también En 1 Corintios 6, 1 Nos dice, mira lo que nos dice También en, en, en esta iglesia de Corintios Osa alguno de vosotros Cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Dios mío, palabra dura que nos está diciendo el Señor aquí. Una palabra que el Señor está, mejor dicho, nos está advirtiendo que Él no quiere ver ese tipo de, de iglesias. Algunos dirán, mejor ahí no voy. ¡Claro que no! Ahí no tú no quieres ir a esa iglesia. Y por eso tú, estás, eh, tú querías saber de algunas iglesias, es la primera iglesia que te damos, pero no te la recomendamos. Y si, y si la hay, Dios mío, Satanás, que Dios te reprenda y se vaya de ese lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Otra iglesia que tú, irá, tú irás. Ay, ¿qué tal la iglesia de Éfeso? Esa iglesia yo creo que me suena como bien y yo quiero ir a esa iglesia. Bueno, te vamos a dar información también de esa iglesia. ¿Qué tal es? A ver si tú decides ir a esa iglesia. Pero la primera, te recomendamos que Cristianos en la Gloria, que no vayas. Porque aquí, en eso hay distinciones, celos, contiendas. Eh, mejor dicho, hay favoritismo de hombre, más no la presencia de Dios. En esta iglesia de Éfeso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido Oyente, televidente, porque lo escuchan también en Cristianos en la Gloria Radio, Facebook Live, YouTube. Siempre dándole la Gloria y la Honra al Señor. Mira que esta iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra. Fue una iglesia en la palabra y eso es maravilloso. Pero vemos que mira que nos, lo que nos dice Hechos, en el capítulo 19, versículo 20, así crecía y prevalecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y es algo maravilloso que queremos ver en todas las iglesias, que prevalezca la palabra del Señor, que siempre la palabra del Señor esté ahí, ahí, ahí, ahí, en cada una de las iglesias, que haya una doctrina sana, una sana doctrina en el nombre poderoso de Jesucristo, que la presencia del Espíritu Santo esté ahí, no que la hermanita dijo esto, el hermanito dijo esto, y vamos a contender y el chisme que el pastor, que el líder, hoy, hoy en día se llaman, tienen nombres de todo, Mejor dicho, pero tú haz lo que te diga el Señor y ya, adelante. Mira aquí en Apocalipsis 2.4, mira lo que nos dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esta iglesia de Éfeso, vemos que hoy vemos, y vemos iglesias hoy en día, que vemos muchos hermanos, eh, comenzando, animados, que eh, está en la palabra de Dios, pero vemos como que después se va a acabar. Y es lo que dice Apocalipsis, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya como que todo se vuelve una monotonía, se vuelve como bueno, otro día, otro domingo, otro jueves, otro martes, otro oh, otra reunión de, de niños, otra reunión de jóvenes, otra reunión de, de parejas. No, no lo veamos así. Precisamente, ayer estaba hablando con, eh, con este varón y me decía, yo le preguntaba, me estaba comiendo una hamburguesa. Y yo le decía a este varón, tú, tú haces esto por necesidad. Me dice, no, lo hago porque me, me encanta y lo hago con todo mi amor. Y yo decía, Señor, si así realmente fuera tu iglesia que hiciera esto con todo tu amor, uy, sea maravilloso. Y, y yo le preguntaba, ¿cuánto llevas haciendo esto? Y me dice, me, como casi 30 años. Y yo digo, porque el pueblo de Dios no puede ser así. Porque el pueblo de Dios realmente no está como con ese primer amor dándole siempre al Señor. Yo te digo, mi primer amor ya lleva 14 años. 14, 14 o 15 aproximadamente llevándole al Señor. Eh, no por eh, eh, siempre haciendo labor social a través de Cristianos en la Gloria Fundación, también eh, por la radio, por Cristianos en la Gloria Radio. Y nuestro próximo proyecto es abrir el templo de Cristianos en la Gloria aquí en Bogotá, Colombia. Ese es un gran proyecto y un anhelo que le, que le estamos poniendo al Señor. Entonces, eh, este es el año para abrir ese templo. Y, y yo le pido al Señor, ya en la comunidad necesitamos más fondos para poder abrirlo eh, y poder llevar las buenas nuevas. Ese primer amor que nunca se vaya a perder. Te lo, te lo pedimos Padre Celestial. Ese, mira que el Espíritu Santo sin amor dirás tú dirás no tampoco, yo no quiero perder el primer amor dirás yo tampoco quiero ir creo que me, me, me, voy, me voy a la iglesia de, de Salónica, voy para esa iglesia porque tú me estabas diciendo que en la, en la, en la, en la iglesia de Corintios había celos, contiendas uh, disensiones y me estás diciendo que en, Efe, eh, en Efesos eh, ay, comienza con un amor, pero después se va perdiendo. No, yo no quiero ir allá. Tú me, estás, me estarás diciendo, ¿cierto? Bueno, te voy a decir en Tesalónica: te Esa iglesia, te voy a dar información. Una vez más, te estoy dando eh, la información de diferentes iglesias porque tú estás cansada de la iglesia o cansado de la iglesia donde estás yendo. Y de acuerdo a lo que el Señor te estaba diciendo a través de la palabra, tú decides. El Señor te ha dado su libro albedrío y el Señor te ha hablado de lo más profundo de tu corazón. Te está diciendo, ¿dónde debes ir? Y no te dejes uh, maquinar por Satanás, no te dejes maquinar por el hermano, no te dejes maquinar por la hermana. Siempre dándole, lo, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que en esta iglesia de Tesalónica, hay algunos que caminan desordenadamente. Tú dirás, pero no, ya, ya con lo que me acabas de decir, mmm, creo que tampoco voy a ir ahí. Bueno, ya, déjame darte más información. Mira que en Según el Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, mira lo que nos dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Vemos iglesias, vemos hermanos, vemos comunidades que igual de estar enfocados realmente en lo de Dios, están enfocados, no lo voy a decir, pero en esto, en el dinero. Bueno, lo, lo, lo digo. Se enfocaron en otras cosas, más como dar un, un show. Divertir a la gente De igual De dar la palabra de Dios Nosotros no hemos, no hemos venido A divertir a la gente Ni que la gente se sienta a gusto De lo que ellos Quieran ver Tenemos que hablarle una verdad Y esa verdad Cada día nos hará libres esa verdad, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, estoy buscando una palabra eh, con, con, su per, con su permiso, una palabra que viene a, a, al punto que estamos hablando ahorita de, esa, de esta iglesia de, de, de San License. Vamos a, Voy a ver si la encuentro. Pero vemos una iglesia que realmente no, no, no está enfocada con lo del Señor. No, no, no está enfocada. Estoy buscando. No, no la encuentro. Si la llego a encontrar, mis hermanos, la compartiré con vosotros. Pero no la encuentro. No me acuerdo quién lo dijo. Pero lo que estoy buscando es que lo dijo alguien. Que, que en la iglesia moderna habrá payasos. Ah, oh, ya la encontré, mis hermanos. Ya la encontré. Lo dijo uh, Spurgeon. Que habrá momentos... Para alimentar a las ovejas, van a eh, eh, eh, para alimentar a las ovejas, que las iglesias se van a vestir de payasos para entretenerlas a sus cabras. Está en inglés, por eso lo estoy traduciendo. A time, a time with time will come when instead of shepherds feed the sheep, the church, the church, will have clowns entertaining the goats. Llegará el día en el que, en el lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y eso viene a lo que estamos hablando en esta iglesia, y en las que hemos hablado ahorita. Se va el primer amor, porque se acabó la diversión, ya no me gustó, ya no ya no me pone el payaso o lo que hay adelante para entretenerme. Por eso el título de esta emisión, me voy de la iglesia. Porque muchos, no, ya me aburrí, ya no, ya no me están entreteniendo. Tú dirás, pues, estás duro. No, es una realidad que necesitamos hablar. Estamos por tu salvación, por mi salvación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tú dirás, mmm, no puede ser. Esta iglesia mmm, tampoco me conviene. Bueno, ya te, ya te hemos dado, hablado de Corintios, la de Éfeso, la de Tesalónica, y tú dices tampoco me conviene, no, no, no yo quiero, yo, tú dices, yo quiero mi salvación, yo realmente quiero estar en la presencia del Señor, y claro que sí, todo eso, es todo lo que nosotros queremos cada día, y, y esto es lo que Cristianos en la Gloria te quiere ayudar a que conozca la verdad y la verdad te haga libre. Aquí estamos en la gloria para hablar de Dios, que somos los grandes embajadores del reino de los cielos, que ese primer amor nunca se vaya. Aquí no buscamos entretenerte, aquí buscamos a que conozca la verdad y quién es el camino a la verdad la vida. No tu pastor, ni tu líder, ni, ni yo. Es Jesucristo que vino, pagó un precio, se fue y su promesa es que va a regresar. El nombre poderoso es su nombre. Siempre dale la gloria, siempre dale el poder a nuestro amado Señor. Mi alma te alaba, Señor. Otra iglesia que te puedo hablar en este momento es la iglesia de Filipenses. Otra iglesia. Y tú me vas a decir, ¿qué me puede decir de esa iglesia? A ver si me congrego en esa iglesia. Y yo, claro que sí. Tú me pediste información y te estoy dando esta información. En el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor te la está dando por medio de este instrumento. Este líder. Entonces yo obedezco lo que el Señor me me ordena. Entonces llegó el momento de decirte si tú te quieres ir de tu iglesia porque tú sientes que tu iglesia eh, está está mal o bueno, lo así. Bueno, escucha primero todo y vas a tomar una decisión. No basado en lo que en mi humanidad, sino lo que diga el Señor. En el nombre poderoso su nombre. La iglesia de Filipenses Filipos sería una buena opción Para ti Si no fuera por esas dos hermanas Que nunca se ponen de acuerdo En nada Siempre discutiendo Una vez más La hermana dijo esto Que el, que el líder es el mejor No, que él, él es el que roba plata y, el que, y, el, y este líder es el que hace aquello Tú, una vez más, tú cumple con lo que necesitas hacer. Ya, yes. cumple. cumplen al Señor. No le cumplas en un hombre, en el nombre poderoso eh, de Jesucristo. Cúmplele a Él y vas a ver. Mira que en Filipenses, eh, en el capítulo 4, versículo 2, ¿no? Dice, ahí nos habla de las. Uh, regocijaos en el Señor para siempre, mira que en el capítulo en el versículo 2 nos dice ruego a Evodia y a Yasiní que sean de un mismo sentir en el Señor o vemos una iglesia, una comunidad que no están en el mismo sentir no lo están tú me preguntarás pero por qué pasa esto y no se ponen de acuerdo bueno el Espíritu Santo cuando yo también le preguntaba esto Pero hoy en día me decía Pero hoy en día vemos que, que fue por el uniforme de las mujeres Que este color me gusta, que este no Que porque colocaron esto, que porque colocaron aquello Y algunos decorados de la iglesia Otro es uno quiere de un color y la otra de otro color Que no le gusta como, como predica el hermano Que no le gusta como predica el pastor que no le gusta cómo hace estas cosas nunca van a estar conformes esa es la iglesia mis hermanos de Cristianos en la gloria querido oyente querido televidente de filipenses tú me estás diciendo tú dirás ya veo que veo mucho de esto no iré a esa iglesia bueno ya tú estabas diciendo pero yo creía que era únicamente en esta época no para tu información, no. Eso se veía desde mucho tiempo. Tú dirás, pero wow, tremendo, tremendo, tremendo. Pues sí, es una cosa que no podemos negar y es algo que el Señor nos está enseñando cada día de nuestras vidas. En el nombre poderoso de su nombre. Entonces, ahora te voy a hablar de otra iglesia tú dirás, ¿de qué iglesia me vas, me, vas a, me vas a hablar y me vas a referir? porque realmente estoy buscando una iglesia porque estoy cansado la, una vez más a, a la que yo voy con lo que el Espíritu nos está hablando tú me estarás diciendo, veo reflejadas muchas cosas en mi iglesia lo mismo, distinciones nadie está de acuerdo, hay chisme eh, el hermano está con la, con la, eh, con la esposa del hermano Vemos cosas que no tienen sentido Bueno El Señor, el Espíritu de Dios No está diciendo esto En el, en el día de hoy En la mañana de hoy, en la tarde, noche El momento que tú nos estés viendo Y escuchando Mira aquí En la iglesia de Colosenses Otra iglesia que nos habla el Señor Tiene un problema doctrinal Uy, eso mejor dicho Ya te lo estoy diciendo ni vayas, pero te voy a dar el mensaje. El problema doctrinar, hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías en esta iglesia. Mira aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 18 nos dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. entre metiéndose en lo que no ha visto, manamente hinchando por su propia mente carnal. Si ves hoy en día aquellos uh, aquellos líderes que quieren manipular, distorsionar la palabra, como hemos visto, hemos visto hoy, hoy todo el mundo quiere típicos hoy todo el mundo quiere conozco un caso si no lo llaman pastor se enoja y se siente como que si no lo llaman pastor como que ya perdió como si eso lo llevara para una eternidad pero por sus frutos los serán, eh, serán conocidos pero su fruto es malo no estoy juzgando estoy hablando no estoy dando lo que está pasando hoy en día Toma la palabra a su convenio, a su conveniencia. Y eso es lo que estamos viendo hoy, mis hermanos, de en la gloria, querido oyente, querido televidente. Vemos cómo la iglesia se está perdiendo. Vemos realmente que la iglesia no quiere buscar ese Dios vivo y de poder. Que están buscando? A un hombre. Están buscando a Satanás, a sus instrumentos. Vemos cosas en la internet que, mejor dicho, que uno dice Padre Celestial y cómo la gente se puede estar perdiendo por más que uno le diga que, que la Virgen es la mamá. Eh, está diciendo que, que hoy en día se está viendo es que la, la Virgen es la esposa de Dios. Dios mío, ¿quién se le cabe eso en la cabeza? La gente dice que sí. La Virgen María fue un instrumento para que viniera el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es todo. Un instrumento, otra hermana más en la fe. Pero hay personas que se están dejando confundir. Porque una vez más, como dice su palabra, en Oseas 4.6, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. ¿Quién es el abogado para con nosotros? ¿La Virgen María? No. ¿La respetamos? Claro que sí, fue un instrumento. Pero el abogado de nosotros es Jesucristo para con el Padre. En el nombre poderoso de su nombre. Te alabamos Señor y Satanás que Dios re, que Dios te reprenda por usar esas Esos elementos que te estás utilizando para confundir al pueblo de Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y tú me irás. Entonces, todo esto va mal aquí. Que todo lo que me estás diciendo, ninguna es para mí. Y yo te estoy diciendo... Que te estoy dando la información Lo que te está transmitiendo el Espíritu Santo Tú, te quejas, tú que te quejas de, tu, de la iglesia Donde te puso tu Señor O de pronto tomaste una decisión De ir a una iglesia donde no debías de ir Y hoy te estás arrepentiendo Bueno Entonces el Señor Te está quitando 20 está mostrando realmente dónde necesitas estar. En el nombre poderoso de su nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Padre Celestial. Recuerda lo que dice lo que leímos hace poco. Uh... Charles Spurgeon decía, llegará en el, eh, el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, payasos. No estamos viendo realmente pastores, líderes que estén llevando ese pueblo de, de un arrepentimiento genuino. Si viniera Cristo Hoy serían, como dice la palabra, pocos los que se van. El Señor quiere muchos, pero como dice la palabra, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Yo creo que con, eh, con, ni podemos contar los poquitos que se irían. No po, mejor dicho, o no po, mejor dicho con, la, con, con, con estos diez deditos, yo creo que uno dos... Ay Dios mío, mi alma te alaba Señor porque tú eres grande, tú eres maravilloso en el nombre poderoso de tu nombre. Y es un tema que el Señor ha puesto para aquellos que se están sintonizando, aquellos que están viendo este hermoso devoción, eh, llamémoslo devocional, llamémoslo, sí, emisión como tú lo llamas, aquí en hablando con Jesús Podcasts. Y tú me dirás, ¿qué tal la iglesia de Gálatas? ¿Qué tal esa iglesia? ¿Me la recomiendas? Bueno, te voy a dar información aquella de, de esa iglesia también. Claro que sí te voy a dar esa información, para que realmente estés sintonizado y entiendas que uh, lo que el Señor quiere en tu vida, en el nombre poderoso de su nombre. Eh, hermoso eres, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. En la iglesia de Gálatas, la, la iglesia de Galacia, mira lo, lo que nos dice el Señor en el capítulo 5, versículo 15 y 16. El Señor en el capítulo 15 y 16, mira lo que nos dice. Pero antes de eso hay creyentes que, que se muerden y se devoran unos con otros, ¿sabías? En esta iglesia. Y satisfacen los deseos de la carne. Y mira lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 5 de Gálatas. Pero, si so, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también nos, nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? El chisme, hablar de la persona de, de atrás, mejor dicho, hay que tener cuidado con eso, mi hermano. la murmuración, eso no le agrada al Señor. Recuerda, mira el anuncio de estas, de estas semanas, Dios te ama, Dios te ama grandemente, aquellos que nos escuchan. Tenemos un anuncio que dice Dios te ama. Dios te ama grandemente. Él no va Te va a soltar hasta que termine. Uy, esa palabra va para mí. Lo que Él comenzó. Contigo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te ama grandemente. En el nombre poderoso de Jesús. Vemos que las iglesias... Son difíciles, mis hermanos, iglesias difíciles, pero que... pero tú me dirás, no, no me, no me conviene, porque si hay disensiones en la otra, si, está, si se está perdiendo el primer amor, y me estás diciendo que en las de Gálatas se están, mejor dicho, <coughs> dando duro el uno con el otro, tampoco me sirve porque no me va a acercar más al Señor. Bueno, tú me dirás, ¿qué tal la iglesia de Tiatira? Bueno, si me estás pidiendo esa información, te la voy a dar. La iglesia de, de, de uh, Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado que una mujer que dice ser profetiza y enseña a la prostitución, y comer sacrificios a ídolos. Tú dirás, ¿cómo así que me estás diciendo? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que una mujer, Hexabel, que dice, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No te suena familiar eso? Que aquellos líderes se están prostituyendo con las mismas hermanas o hermanos. No lo escuches por la televisión, por las redes sociales y todo eso. Que está bien que de el divorcio y todo eso, tú eras no, pero no, me estás recomendando ese no, pero tú me estás pidiendo la información de las iglesias, ¿cierto? Porque estás cansado en la iglesia donde tú estás. Y si el Señor te puso en esa iglesia es por alguna razón de ser. Entonces, si ves una Jezabel ahí, mucho cuidado. Mucho cuidado, tú dirás, ni loco voy a ese lugar, claro que no, porque irás a perdición. Precisamente tenemos una iglesia, no nosotros, sino hay una iglesia. Quiero decir aquí en Bogotá, Colombia. No voy a decir nombres, pero en esa iglesia. La persona dice que ella es una mujer. No tengo nada contra las mujeres, porque hay mujeres que Dios las está usando grandemente. La gloria y la honra son para Él. No me estoy contradiciendo con lo que, estoy, con lo, que lo voy a decir, pero ya es, esta persona dice que ella es Dios. Y va multitudes ahí. Yo digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Pues que la gente está ciega, la gente no está buscando la verdad, no está siendo libre, se está dejando engañar. Yo digo que si la gente se deja engañar por un político, ¿cómo no se va a engañar por un payaso? Que únicamente quiere entretener a las cabras. Padre Celestial Que tú reprendas a Satanás En el nombre de Jesucristo Mira que otra iglesia Que te voy a dar la, la, la información ¿Qué tal la iglesia de uh, La Dicea? Te voy a eh, dar la información De esa iglesia que el Espíritu Santo Nos está también poniendo En estos hermosos apuntes Acerca de, de esta iglesia Y cómo Tú tomas la decisión ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál iglesia ¿Te, hasta el momento te, te conviene? Tú eras ninguno, ninguna ni loco dirías a esas iglesias. Bueno, lo que está pasando hoy en día. Hay muchas así. Y uno, les, y uno les dice a los hermanos, corran por, corre por tu vida, corre por tu alma. No, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí. Me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Bueno. Y cuando ya estén con el Señor, yo te dije por medio de mi hijo O yo te di las señales para Y yo te hablé por medio de mi palabra para que te fueras de ahí Pero si tú quieres seguir ahí, ya es decisión tuya Ese es el libro albedrío Estás escuchando al Maestro en tu oración Estás escuchando al Maestro cuando lees la palabra realmente de corazón si lo estás haciendo, gloria a Dios, porque el Señor te está hablando. La palabra más perfecta es la, palabra, la Biblia, que el Señor te habla a lo más profundo de vuestros corazones. Cada uno toma ese ejercicio, el Señor no obliga a nadie, Él es un caballero. Caballero de caballeros, Padre perfecto no hay como Él. Nosotros, somos nosotros los seres humanos, somos imperfectos. Tenemos muchos errores. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Bueno, te voy a decirte de la iglesia de la Dicea. Este lugar son tibios. Y recuerda lo que dice el Señor. De con los tibios. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Pero cu por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, tienes un pie dentro y otro pie afuera. Cuando quieres a Dios, ahí sí Dios Y te. cuando no lo necesitas, te vas. Y te dejas confundir por aquellos falsos profetas. Por aquellos que dicen que Como te puse el ejemplo hace, hace unos minutos O hace unos segundos Tampoco voy a decir nombres Me dicen que María es la madre de Dios Que Dios tiene suegra Dios mío, cuando yo uno escucha eso Dios mío Y tú me dices, ¿qué, qué haces escuchando eso? Yo no sé Me salió ahí Estaba mirando otra cosa y salió ese video ahí Y yo siento que es el Señor como Mira, mira lo, mira lo, que, lo que me están diciendo la, la barbaridad, como lo digo Perdona como lo voy a decir Las burradas Que dicen del Señor Y la gente come cuento Dios mío Padre Celestial Bueno, eso es otra iglesia Después eh, Te voy a decir otra iglesia y tú me estás diciendo, ¿sabes qué? De pronto yo quiero ir a la iglesia de Pérgamo. Ah, bueno, ¿quieres información sobre ella? También te la voy a dar. De esa iglesia de Pérgamo. Estamos en, estamos en hablando con Jesús Podcast aquí en Cristianos en la Gloria. En Facebook Live, también en YouTube. También estamos en, en, en, en Cristianos en la Gloria Radio. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. La iglesia de Pérgamo Mira Hay doctrinas extrañas Como la de Ebalá. Y vamos a ir a Apocalipsis Capítulo 2 del, a Versículo 14 y 15 Mira lo que nos dice A ver tomas la Biblia Y comienza A buscar Apocalipsis Capítulo 2 Es el último libro de la Biblia Versículo 14 y 15 Y dice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 Tú me pediste información, te la estoy, el Espíritu de Dios te la está. Y continúa diciendo el versículo 15, y también tienes a los que tiene, a los que lo retienen la doctrina de los Nicolitas, la que yo aborrezco, nos dice el Señor. Padre vale, celestial para la gloria, te doy gloria y honra Señor porque estás hablando a tu pueblo. Vemos unas iglesias que realmente dicen estar cimentadas en ti. Muchos hermanos que se quieren ir de sus iglesias, que tú los has puesto en ese lugar. Porque son atalayas en, esos, en esas iglesias. Todo no va a ser perfecto. Oh Padre Celestial, Padre la Gloria. Pero tú me dirás, ¿qué quieres Quiere que, que te quieres ir a la iglesia de Jerusalén porque ahí nació nuestro Salvador bueno tú y yo, tú, listo tú dirás que tú quieres ir allá, bueno yo, yo te, también te voy a dar la información de esa iglesia en Jerusalén y mira que, que en ese lugar aún están, aún están llenos de murmuración y chisme tú dirás, ¿cómo así? ¿sí? Hay, hay, hay mucho chisme, hay mucha murmuración Tú me estarás diciendo Pero como en la iglesia que yo estoy, estoy asistiendo No sé Si habrá, habrá murmuración o chisme Pero te estoy dando la, la iglesia de Jerusalén Y en Hechos capítulo 6 Versículo 1 Mira lo que nos dice, lo dice el Señor El Espíritu de Dios nos dice hoy En aquellos días Como Como Creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si ¿Sí ves cómo el Señor nos está hablando en la palabra más perfecta que la Biblia, Jesús Espíritu Santo nos está hablando en lo más profundo de sus corazones. Padre celestial, Padre de la gloria, mi alma, te alaba y te glorifica, Padre celestial muchos creyentes hay muchos creyentes de doble cara hasta matrimonios que se ponen de acuerdo se ponen de acuerdo para engañar al pastor se ponen de acuerdo quieren destruir la obra quieren destruir todo y que ellos están correctos o correctos entonces entonces y de las murmuraciones y del chisme vienen cosas que realmente hay que tener mucho cuidado, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente. Que esos esas, esas ríos de agua viva realmente, como escuchamos, fluyan en tu corazón, fluyan en tu vida. Que no haya el chisme, que no haya la murmuración, que no haya nada de eso, mis hermanos. Mira que vamos a ir rápidamente, porque el tiempo se nos está acabando. Qué hermoso es hablar de Dios, qué hermoso hablar de su palabra. Y cuando uno habla de Dios, el tiempo se pasa rápido. Pero cuando uno está hablando de otra cosa, que no es productivo, el tiempo no, el tiempo no pasa. Se pasa, está lento mira que en Hechos eh, nos habla de Ana Ananías y Zafira aquí nos habla que realmente estas personas y vemos hoy en día que eh, dicen estar bien pero Tú le puedes engañar. Ellos, engañan, ellos creyeron que estaban engañando a un discípulo de Dios. Pero Dios le da la revelación y les muestra quiénes son los mentirosos y quiénes no. Quiénes van en ese proceso. Y mira lo que nos dice en el versículo 3 de ese capítulo 5 de Hechos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 a los hombres, sino a Dios. No perdón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa pequeña mentira, esa pequeña cosa que tú hagas, no es contra mí, no es contra tu líder, no es contra tu pastor, es contra Dios. Al oír Ananías estas palabras, estoy en el versículo 5 del capítulo 5 de Hechos. Cayó y espiró, y vino una, un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolos, los, los sepultaron. Y mira esto, en el versículo 7, mira lo que nos, nos va a decir el versículo 7 en el nombre poderoso de su nombre. Pasando un lapso de como, como de tres horas, sucedió que entró su mujer sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué, eh, ¿por qué convinisteis en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y el versículo 10: Y uh, al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas porque la iglesia tendrá que llegar a este punto porque tendrás que mentirle al señor el señor todo lo ve el Señor está atento 24 horas, 7 días, 365 días al año en lo que hacemos. Si tú que te crees vivo o viva, te ama decirte que no. Mira todas esas iglesias que te hemos hablado y todas tienen sus defectos. No han tenido un compromiso al 100% con el Señor. Como está el eternito, Dios te ama y te ama grandemente y su amor ha sido tan grande que dio a su hijo y su hijo pagó el precio pero aún así tú no has entendido el precio de esa cruz el precio de sangre no, no has entendido el significado de esa cruz estamos en tiempos postreros. están pasando muchas cosas y vienen más cortos y la maldad cada día se está volviendo más dura y mucha gente quiere interpretar la palabra ah no, esto está, tiene que pasar, no sé qué ponte más atento, ponte a doblar más rodillas a orar, a buscar más la presencia del Señor a decir mi familia y yo te buscaremos Señor mi, mi esposo, mi esposa, mis hijos inconversos estarán contigo buscarás más de tu presencia que lo material pero yo quiero, carro, yo, quiero, yo quiero carro, yo quiero casa, yo quiero la beca, yo quiero, mejor dicho, viajar. Pero Dios dirá, ¿y tu humildad? ¿Cómo, quiere, cómo quieres que te bendiga? Si tú me pones en primer lugar, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Tú amas al Señor? Tú dirás, claro que sí. ¿Por no amas a tu enemigo? ¿Por qué no amas al que te calumnia? ¿Por qué me calumnió? Así el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Y cada vez que hablamos mal, lo estamos negando. Y Él nos sigue perdonando. Parece el Sepa de la Gloria. La iglesia desde el ángulo humano es imperfecta, mis hermanos, para ir terminando. En Efesios 5.27, miren lo que nos dice. A fin de representarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta. Estamos en esos tiempos postreros, mis hermanos. En esos tiempos que el Señor dijo que Él iba a venir por su iglesia. Esa es la iglesia perfecta. Yo te invito a que sigas buscando del Señor. No busques de un hombre. No sigas un hombre. Un hombre te está enseñando. Uno te guía. Pero la comunicación es tú con el Señor. Que todo lo que pidamos se lo pidamos por medio de su Hijo, que es el abogado con nosotros. Le damos gloria y la honra al Señor y, bueno, gracias a la Virgen María por ser utilizada por el Señor. Gracias. Pero ella no la intercedió. En el nombre poderoso de Jesús. El único que te puede salvar es Jesucristo. Reconocerlo como tu Señor. Baja en aguas y reconócelo como tu Señor. Hebreos 12, 23 nos dice: A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el Juez de todos, a los Espíritus de los justos, hechos perfectos. Ya, yo sé que estás escrito en el libro de la vida. Estamos suscritos en el Libro de la Vida. Pero eso, no creas que ya, porque ya está escrito. No. Precisamente, mira que esta semana vi una, una frase que me enviaron. Si haces una lista de amigos, hazla con lápiz. Más adelante el tiempo te dirá, ¿por qué? Yo a veces siento que es el, es el, el, Nuestro nombre están con lápiz Y es decisión de, de nosotros Si es el lápiz si, si, y, eh, si no borra nuestro nombre porque está escrito con lápiz Decisión tuya Ya está escrito Pero con el tiempo tú vas a Vas a, vas a decidir si tú quieres una vida eterna con el gran yo soy o en el agua de fuego. Es decisión tuya. Mi alma te alaba, Señor, te glorifico, Padre amado. Gracias por ser tan hermoso, tan, tan bello, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por ser tan hermoso. Y ya para ir terminando, el Señor nos da como unos, unos tips unos, unos consejitos aquí No busques una iglesia perfecta Te dice el Señor El primer tip que te da el Señor O la prim el primer punto Busca al Señor Jesús en una iglesia Que enseñe la palabra tal como está Escrita en la palabra En la Biblia, perdón Lee más la Biblia Es el segundo Número 3, Mientras estemos aquí en la tierra No habrá una iglesia perfecta Si sí, por si estás pensando De salirte de la iglesia Toma lo bueno Desecha lo malo Es el número 4 Número 5 Ya para terminar Vive una vida cristiana Esperando a Jesús En su segunda venida que por sus frutos seréis conocidos el diablo quiere ya por último el diablo quiere llevarte en iglesia en iglesia y usar la cizaña para confundirte mucho cuidado cierra los ojos Padre Celestial Padre de la Gloria en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido, Señor, que tú seas respaldando a cada uno de esas iglesias de sana doctrina. Padre amado, y aquí en uno de mis, hermanos, y de mis hermanos, Señor, tú seas dándole sabiduría, Señor, para tomar lo bueno, desechar lo malo. Leyendo mal la palabra, teniendo esa comunión contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Señor, poderoso Rey, te pedimos por esta nación de Colombia, te damos gracias por esta palabra, y yo te pido, Señor, que seas cumpliendo los anhelos de mis hermanos. Que cada día su parte espiritual esté llena de gloria, en gloria, nivel, nivel, en lo sobrenatural, Señor. Las cosas materiales se quedan, pero nosotros partiremos. En el nombre poderoso de Jesús. te damos gloria y honra. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Dios mediante, nos veremos el, otro, el próximo uh, domingo. Que sea la voluntad de Dios. Y siempre, dale la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.